Bienvenido a mi canal Micto, soy El Caminante y el día de hoy estoy grabando este video desde una suite en un hotel que está en Ixtapas, Guatanejo, México aquí hackeando la hipergamia nuevamente disfrutando de la playita, el sol, la arena el clima cálido las olas por la mañana fuimos con la chica con la que vine aquí al hotel, a aquella isla, en un tour de kayak y ayer fuimos en un tour de velero y pues todo esto hackeando la hipergania, ustedes saben a qué me refiero con hackear la hipergania? pues simplemente pues ella es mi sugar mom, ella está pagando todo, ella es la que está... Ella técnicamente fue la que pagó por todo esto, por la suite, con jacuzzi, con vista al mar. Como pueden apreciar, estoy estoy grabando desde, desde la suite, con una increíble vista. La puesta de sol está hacia allá, estamos en el Pacífico, así que allá se pone el sol. Y pues bueno, recordándoles que... Rechacen el ginocentrismo, rechacen el matrimonio, rechacen los roles como proveedor y protector. Enfóquense en alcanzar su propio camino. Y pues, ¿qué más les digo? Aquí voy a seguir disfrutando este fin de semana en la playita. Que tengan un excelente fin de semana ustedes también. Y nos vemos hasta el siguiente directo. Hasta luego.